Hace unas semanas terminé de escuchar el libro Being You, A New Science of Consciousness, de Anil Seth. La traducción podría ser Siendo tú mismo, una nueva ciencia de la conciencia. Y, y pues Anil lo conocí hace pues, más de 20 años en alguna conferencia. Él hizo su doctorado en la Universidad de Sussex, donde yo hice una maestría. Y después anduvo de postdoc en, eh, con Gerald Edelman, en, en San Diego y hace ya más de 10 años regresó a Sosex como profesor, donde es uno de los codirectores del Centro Sackler para el estudio de la conciencia. Entonces, pues, ha dedicado toda su vida profesional a, a, a este tema. Entonces, eh, pues, este en este libro nos presenta un resumen bastante actualizado sobre eh, los problemas que hemos tenido pues desde hace siglos para tratar de entender y estudiar qué es que es esa cosa que llamamos conciencia, ¿no? que hay muchas definiciones sobre eh, este concepto que por un lado en algunos momentos podríamos considerar que es algo que nos define como humanos, pero pues nos damos cuenta de que eh, primero depende de nuestra definición de conciencia, que en algunos casos pareciera ser al revés y decir casi casi conciencia es aquello que nos hace especiales a los humanos, pero al, al ir tratando de pues, hacer distintos tipos de experimentos, vemos que eh, pues muchos otros animales también tienen conciencia ¿no? de, de, de distintos niveles. Eh, pues Para empezar, todos los mamíferos sentimos dolor. Entonces podríamos decir que es un nivel muy básico de conciencia en el que pues básicamente estás reaccionando a algo que está afectando a tu integridad. Eh, y pues digamos en esa dirección pues también hay plantas que sienten dolor eh, y ya si las plantas tienen conciencia o no pues obviamente se vuelve mucho más debatible ¿no? y también algo que, que me gustó mucho es que Anil eh, trata eh, la diferencia entre inteligencia y conciencia porque pues aunque ninguna de las dos está bien definida eh, creo que sí se pueden diferenciar claramente qué aspectos tienen que ver más con la inteligencia y qué aspectos tienen que ver más con la conciencia. Y, y es interesante porque en particular eh, la inteligencia artificial que se ha desarrollado en décadas recientes pues trata muy poco sobre conciencia, en el sentido de que las máquinas o algoritmos pues tratan de tomar la mejor decisión, pero nunca son conscientes de si esa decisión es buena, de en qué, en qué contexto la están aplicando, y, pues, tiene sentido que nuestras máquinas, nuestros algoritmos, tengan cierto nivel de conciencia, eh, bueno, si así lo queremos llamar, en el sentido de que puedan detectar eh, la situación en la que se encuentran para tomar mejores decisiones. Eh, y, y, digamos, es cierto que es difícil como que separar completamente la inteligencia de la conciencia, en el sentido de que, pues, muy probablemente para poder tener algo de conciencia, pues, uno también necesita tener inteligencia, pero... Eh, pues hay casos clínicos donde por ejemplo eh, pues es, es importante tratar de definir la conciencia para saber si una persona que está en coma pues es consciente o no de lo que está pasando alrededor y es interesante porque pues en algunos casos sí y en otros no eh, de, entonces es, es también difícil de generalizar eh, pues los signos que, que pueden indicar si hay conciencia pues, tanto en humanos como en animales como en máquinas, pero de cualquier manera les recomiendo mucho el libro eh, y también si no tienen tiempo o ganas, eh, Anil tiene por ahí al, algunos videos donde pues, da eh, algunos resúmenes de sus ideas que también son muy recomendables.